¿Dónde estamos? No tengo nada más que todavía porque ahora salgo. Ahora me la por ¿Dónde estamos? Estamos en el Esclat. Ahí. ¿Vale? Vamos a comprar los famosos orejones de albaricoque. No, de, perdón, de melocotón. Que solo se encuentran aquí, en Esclat Bompreu, ¿Vale? En esta cadena. Eh, yo no los he visto en ninguna parte más. Hay de albaricoque por todas partes. Pero de melocotón, aquí solo. En, en la cadena esta. Esclat y Bompreu, ¿Vale? Pues venga, vamos a, a comprarlos, echar gasolina, nos vamos a buscar el dorsal, el dorsal, a Breda, eh, ahora estamos aquí en Gisademun, eh, nos vamos a buscar el dorsal a Breda, y, y bueno, esto es el día anterior, a ver si puedo grabaros también eh, parte de la preparación de, de todo el material, que es, si lo quieres hacer bien hecho, sin errores, si lo quieres hacer bien hecho, sin errores, sin posibilidad de, de ciertos errores, eh, se hace largo, se hace largo la preparación de material, ¿vale? Pero ya lo tengo, ya lo tengo listo, ¿vale? Sería ponerlo un poco en la mesa y grabarlo. Pues venga, seguimos. A 0,93 el gasoil, aquí sale barato, ahora echaremos. Bueno, aquí tenemos... Aquí, aquí, aquí. Cortamos el principio que ha quedado. Aquí tenemos los famosos orejones Aquí están 3 euros, 2,95 Algo así valen. Bueno, hemos comprado un poco de ensalada y un poco de pan pan redondo. Venga, vamos a echar gasolina, que aquí está súper barato gasolina, tienes con de otros sitios más baratos. Y. porque hacemos. Eh, pillamos descuento. O sea, pillamos descuento por tener la tarjeta de aquí del, del centro comercial. Este, ¿vale? Vamos a echar gasolina. y sin prisa conduciendo tenemos como automatizada realmente no tenemos ni que diseñarla porque ya sabemos cómo tenemos que ir en cada subida ya sabemos si tenemos que apretar o no apretar o reservar, eso ya lo sabemos, nos sale el instinto aquí no hay que una estrategia, o sé sea que cuando una una persona empieza a correr en ultras de, de, de correr, de trail o de bici uno empieza pensando, hostia, pues primero aprieto al principio y luego al final o aflojo al principio y aprieto al final no, eso no sirve, eso es la teoría Y luego podría apretar al final. No, tú al principio vas a reservar y al final no podrás apretar porque está reventado igual. Va a variar poco, no podrás apretar tampoco si es una ultra grande, me refiero. ¿Vale? Y, y al revés, si tú dices va, ah, pues aprieto al principio y luego al final ya más tranquilo. Bueno, eso puede servir hasta un cierto punto. Lo que pasa es que es bastante arriesgado apretar al principio. Eh, contando que luego al final irás más tranquilo, pero podrás acabarla bien y tal, en una ultra de más de 80, a partir de 80 kilómetros empiezan a ser delicadas. A partir de 80, hasta 80 kilómetros, las ultras de correr no son demasiado delicadas, vale. pero a partir de 80 hay que ir ya con el pensamiento claro de que no puedes hacer tonterías. ¿vale? Bueno, en resumen esta carrera lo que voy a llevar lo que estoy preparando es eh, cuatro cargas ¿eh? yo lo llevo en polvo cuatro cargas de isotónica en polvo eh, para cuatro bidones vale de 650 eh, eso se va renovando no es que yo lleve los cuatro bidones ¿eh? lo que quiero decir es que se van rehaciendo ¿no? conforme con va gastando van metiendo agua y polvo entonces, pues implica cuatro cargas de unos 24 gramos cada carga, 25 gramos, de polvo eh, hecho con maltodestrina, fructosa y sales. ¿vale? Eso lleva todo mezclado a las sales y bueno, pues, eh, así va mi, mi mezcla. No tiene sabor ni nada porque la hago yo. Entonces no tiene sabor a nada, es neutra. ¿vale? Ni tiene color, nada. F Fabulosa. Eh, ¿Qué más tiene? Eh, ¿Qué más cosas llevamos? Bueno, pues luego hay que basar la alimentación en una comida ligera, ligera, que se realiza cada 10-20 minutos, aproximadamente una pequeña cantidad, ¿no? Entre cada 10-20 minutos más o menos, una pequeña cantidad, es como un bocado, ¿eh? que te lo echas a la mano, a la boca, un puñadito, te lo echas a la boca y ya está, eh, que se basa en fruta deshidratada natural, ¿vale? hemos no, dejado el coche aquí como, como, como un señor como un rey el, el coche aquí hay buen aparcamiento bueno pues ahí tenemos la zona de recogida de dorsales este es el pabellón de deportes de, de breda y bueno este año como tenemos lo de ya sabes, la historia está pues aquí con mascarilla nos ponemos el tejido hidroalcohólico antes de ir todo con super normas ¿no? ya está aquí llevo bueno no lo pongo para que no se vean los datos pero que llevo el seguro del, de la federación el, papel como como que no tengo COVID como que no, no, no lo he pasado en estos últimos 14 días no estoy pasándolo eh, pues eso tienes que firmar ese papel y luego también nos piden un cuestionario de salud como que no tienes eh, un problema cardíaco no? una seguridad para que desarrollemos la carrera digamos con garantía de que no nos va a pasar nada al principio ¿no? puede ser algo siempre puede haber alguna cosa es de mala suerte no pero que estamos físicamente preparados no o sea, tenemos que bueno seguir en condiciones y hasta ahora ya paro de grabar y vamos a a recoger el... para grabar ¿no? sí aquí ya tenemos la cola pero aquí y aquí paro y a ver qué dos años nos ha tocado a ver qué número No tenemos todo pero cuesta como yo todo no quiero que se me caiga pero llevo dos como dos pulseras una va para el cuadro de la bici para asociarme al dorsal y la otra para, para la muñeca luego llevamos un gps de estos a tiempo real que te marca todo el rato ves eso está marcando todo el rato eh todo el rato está marcando tu punto real donde estás, o sea, vas súper geolocalizado y súper seguro, o sea, si te quedan mucho rato quieto, vienen los helicópteros a buscarte, es broma, pero ya me entendéis, ¿no? Te quedas mucho rato quieto, bueno, pues la salida estará aquí ahora, bueno, no sé muy bien cómo se organizará exacto, pero veis, aquí está ya esto montado Ya tengo. esto debe ser para luego las mesas de los habitamientos de llegada aquí están todos trabajando ya montándolo todo y al principio pues, por aquí saldremos, no sé si salimos de allí, de aquel lado para acá o de aquí para allá, pero yo creo que saldremos de allí para acá, yo creo, pero bueno, ya lo miraremos en el track, y, y ya está, tenemos una noticia un poco especial, que es que hay aviso de, como de tormentas un poquito extremas, ¿no? aviso de la Generalitat de, que hay de Cataluña de que hay fenómenos, bueno, tormentas fuertes, y entonces la recomendación que dan a las carreras es que, bueno, que no se pase por, por lugares donde haya vaguadas, donde se pasen ríos, porque pueden incrementar el caudal rápido. Así que han tenido, con todo el dolor de mi corazón y supongo que de ellos igual, han tenido que recortar la distancia de la versión Pro, que es la que hemos estado luchando y preparándonos durante un año y pico, entrenando ahí duro, Así que vamos a tener que hacer menos distancia, para bien y para mal. Así que nos han recortado la, la versión Pro Grado 235, nos la han recortado a la versión Aventura, a la siguiente que hay por debajo, que es la Aventura, que es unos 150 y 5 y algo. Positivos, que es fuerte, pero no tanto como la otra. Y ya está, así que nos ha tocado eso, mala suerte la meteorología, porque la verdad es que entra muy bien, lo decía, tengo sensaciones muy buenas, yo puedo ser lento, porque al final yo tengo mi edad, tengo 52 años, puedo ser lento, pero las sensaciones muy bien, no llego lesionado, llego bien entrenado, así que... Pero es lo que nos ha tocado, así que mañana versión aventura, no versión pro, haremos la de 150 y ya está, saldremos a la misma hora igual, a 7 que la Pro, llevamos el dorsal de la Pro, el dorsal rojo no se aprecia, ves no se aprecia por aquí ¿Ves? llevamos el dorsal de la Pro, pero eh, no, no correremos no pasaremos por ciertas zonas porque podrían estar los ríos subidos de, de nivel y podría ser peligroso Así que es lo que hay, claro. Lo mismo nos metemos que meter a pasar un río que normalmente hay, no sé, 30 centímetros y en vez de haber 30, hay un metro y algo. O sea, es el problema que no podemos encontrar. Así que, bueno, pues venga, vamos para casa y a prepararlo todo ya listo y ya mañana para acá corriendo. Venga, hasta luego.